Y yo, a pesar de que estamos en vivo y grabando, ya te estoy hablando y te pregunto, ¿entramos con la imagen qué decir? Está haciendo frío. Está frío, ¿no? Pero está calentito ahí ¿no? ¿Entramos? Está calentito. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo el colegio hoy? ¿Bien? ¿Todo tranqui eh, cerrando notas. Ah, bueno. Sí que es un momento tortuoso Y aparte los chicos están ansiosos, ¿no? Como el tema de las ¿Y, profe, para cuándo la nota? ¿O más? No, no, te creas, ¿eh? no te creas. No te creas, no wow. te creas. Vamos a entrar entonces, y ¿qué le vas a hacer? Yo le, le voy preguntando de, de chusma este que soy, porque todavía me acuerdo de cuando era alumno, entonces yo, uh, están cerrando notas, qué el día Escúchame, eh, claro, vamos sí. a entrar en la formalidad. Eh, filosofía en construcción, eh, tercera temporada, entrega número 42, no es moco de pavo, ¿no? Este, vamos a hablar sobre la naturaleza humana, ¿no es cierto? ¿Vamos a andar por ahí? Estamos por ahí, exactamente Bueno, eh, lo escuchamos acá, caballero Primero saluda a tu gente, a tu público que te reclama Bueno, <risa> ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende del momento en Va a ser buenas noches el programa. Buenas noches Bueno, y que como queda grabado claro. Después lo puede, lo puede ver en 2023, 2024 Siempre hay claro. tiempo pero bueno, exactamente, eh, así como lo dijo acá el compañero Marcelo, vamos a hablar un poco de la naturaleza humana. Y si bien uno podría discutir si existe tal cosa como la naturaleza humana, eh, la pregunta por la naturaleza humana, en realidad la vamos a llevar justamente a un debate eh, que sigue siendo un debate muy actual, pero que fue central digamos, en el nacimiento de lo que es la, la filosofía política. ¿Por qué? Bueno, porque justamente ¿no? el debate sobre la naturaleza humana eh, y sobre la influencia, la aparición de, de la sociedad, ¿no? es uno de los ejes que vertebran lo que les decía, el pensamiento moderno y sobre todo la política moderna. Y entonces eh, quiero traer eh, hoy a dos pensadores que son muy, muy conocidos. Thomas Hobbes, inglés, nacido en 1588. De alguna manera él se lo considera el padre de la filosofía política moderna. Y Jean Jacques Rousseau, que nacido en 1712, si no me equivoco, es la, la fecha exacta. Eh, en realidad nace en Ginebra, en Suiza, pero bueno, es eh, francés. Eh, Jean-Jacques Rousseau Exactamente eh, je Jean -Jacques Rousseau a, Muy conocido a, a la Rue en París Exactamente, muy <risas> conocido por ser justamente el inspirador de muchas de las revoluciones eh, políticas burguesas del de siglo XVIII Jean Guillotina <risas> Por decirle, sigamos No, pobre, no, no, no se la vamos a adjudicar pero sí sus, sus ideas inspiraron obviamente la, la Revolución Francesa y todo lo que es la, el movimiento de la Ilustración, es uno de los grandes representantes del pensamiento ilustrado. Y lo que vivimos hoy en día, porque si habla de Revolución Francesa es nacimiento de la, del formato democrático supuesto, pero, no de los tres poderes que tenemos hasta el día de hoy. Pero exactamente, ¿sí? forma parte de, de, de todo ese movimiento de pensadores y políticos franceses que justamente inspiraron la Revolución Francesa que, cuyas ideas, por supuesto, después se expandieron en, en otros continentes. Y bueno, acá en Argentina, eh, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, por ejemplo, bueno, seguían las ideas de, de Rousseau justamente en su pensamiento en la formación de, bueno, de, de nuestra patria, ya que mañana es el Día de la Independencia, también lo, lo podemos mencionar. Claro. Justamente inspiraron en movimientos de independencia. Pero bueno, eh, el debate de la antroalidad humana. Justamente yo les decía que con Hobbes eh, nace la política moderna porque si bien, podemos poner como hay, hay antecedentes, ¿no? en Hobbes aparece una figura que es fundamental justamente y que modifica digamos, el entendimiento de la política. Porque hasta ese momento, o hasta esa época, se creía en esa visión aristotélica de que el ser humano es un animal político y que en su propia naturaleza está el hecho de reunirse en, en familias, en aldeas y en polis, ¿no? Esta idea aristotélica, el zoo so que es la idea de que somos animales políticos y que digamos en nuestra naturaleza, ¿no? Estamos ya como programados para vivir en comunidades políticas. No es lo mismo que decir ese político es, es un anim animal, no, es otra cosa. No, es otra cosa, Hasta acá está hablando, no, no está hablando de nadie en específico sino justamente de la <risa> condición humana, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿no? Con, con Hobbes eh, básicamente lo que cambia es eh, un, la, la mirada, ¿no? la cosmovisión, eh, no solo de, de, de todo el universo, piensen que estamos hablando prácticamente casi dos mil años después, sino que justamente cambia también la visión del ser humano y de la política. Porque en Hobbes aparece, eh, el, o es el nacimiento de lo que se llama el contractualismo, ¿no? que para bueno cualquiera que por ahí si se recuerda de las clases de la escuela por ir a la secundaria o mismo de la universidad bueno, siempre aparece esta figura del contractualismo no ¿qué, qué es el contractualismo? bueno, para los contractualistas básicamente eh, la sociedad no nace porque está eh, inscripta en nuestra naturaleza no es que naturalmente nacimos para vivir en sociedad sino que la sociedad surge a partir de la figura del pacto no del contrato el famoso contrato social, ¿no? que también lo hemos escuchado hoy por hoy, digo, en, en sociedades como la nuestra, todo el tiempo se habla del de, de contrato social. De que de no los, existe. De que no existe, de que hay que refundarlo, de que Esa, hay que hacer un nuevo pacto. De que está roto. De que digamos. está roto, bueno, muchas figuras diferentes, ¿no? Pero justamente, ¿no? Eh, Aparecen eh, es, esta jerga o este lenguaje sobre el, el, con, los contratos y los pactos y los consensos, bueno, de alguna manera. ...nace justamente en esta, visión, en esta visión política. Para Hobbes y también para Rousseau... ¿no? ...ellos distinguen muy bien entre lo que llaman... El, ...el estado de naturaleza... ...que es justamente la humanidad cuando vive... ...por fuera de la sociedad, por fuera del pacto... ...por fuera de la comunidad política... ¿no? ...y el momento en que por diversos motivos... ¿no? ...los seres humanos que están de alguna manera... ...en ese estado de, de, de inocencia natural... Eh, deciden como, o necesitan ponerse de acuerdo y establecer, una, eh, justamente, ¿no? eh, eh, establecer un pacto que les permita salir de ese estado de naturaleza y poder conformar la sociedad. Es como cuando vas a un colegio y en, en el ámbito educativo dice el, eh, la, el pacto de convivencia o el protocolo de convivencia, algo parecido a eso es. Bien, exactamente. O mismo cuando... A ver. No sé, pongamos el, el ejemplo de Chile, ¿no? Mm. Digamos, sale la, la sociedad a tirar abajo a la Constitución vieja y dice, bueno, hay que reformar la Constitución, establecer un nuevo pacto. Es esa es la idea, claro, ¿no? Claro, Esta, Estas reglas de este pacto nosotros no nos sirven, no las queremos. Exactamente. No nos benefician, benefician a algunos, a nosotros Exacto. no, listo. Tiramos todo abajo y establecemos un nuevo pacto. no mm -hmm. Bueno, esa es un poco la... Fíjate, digo, como el, el lenguaje está a, a atravesado... Porque en realidad, digamos, todas nuestras eh, repúblicas y sociedades de, democráticas modernas están basadas como en esa idea. Incluso mm -hmm. si vos ves verse el preámbulo de la Constitución, bueno, ¿no? Es la, la voluntad general, el pueblo reunido, que decide, ¿no? O sea, se pone de acuerdo, establece un pacto y entonces se elabora ¿no? el el, el orden legal y el orden social, entonces está ahí uh -huh. esa, esa idea. Mientras vos hablabas sí. de eso y hablaste del ejemplo de Chile, yo decía, luego en América está el otro ejemplo al cual nadie quisiera llegar, que es Haití, es decir, porque en Chile hubo toda una revuelta, eh, una cuestión de, de violencia en contra del orden establecido, una reactividad este, muy reaccionaria por parte del, del gobierno, y este, pero en Haití es otro problema, porque directamente no existe ningún tipo de pacto social, es como si fuera un todos contra todos, lamentablemente. Bien, exactamente. Porque vos. en Chile, de alguna forma, no, ellos sí. caminaron de, de, una, de una actitud de enfrentamiento a luego a buscar las condiciones para decir, este, ya te mostramos que tenemos bronca, claro. ahora estamos ordenándonos. Pero sí. en Haití se puso, está muy oscuro el, el, el tema. Bien, eh, no sé tanto de la situación de Haití, pero eh, buenísimo que la hayas traído a colación, porque además planteas como esta cuestión de la, la lucha, no, la guerra entre de todos contra todos, ¿no? Exacto. Y eso está justamente muy relacionado, no, eh, directamente con el primero de los filósofos que aparecía que era Thomas Hobbes, justamente, no, que él cuando bueno, tengamos en cuenta que cuando ellos piensan lo del estado de naturaleza se están como imaginando un estado hipotético, ¿no? En, en cierta manera, no es que eh, hay, tengan un registro, existe una posibilidad de ver el, el ser humano por fuera de la sociedad, se lo están imaginando, por supuesto, ¿no? Eh, pero eso tiene un correlato con la, la realidad actual, Entonces, bueno cuando, cuando ellos están escribiendo. Lo que decía Thomas Hobbes es que justamente en el estado de naturaleza, ¿no?, es un estado de guerra, de alguna manera, de todos contra todos. ¿no? ¿Por qué? Porque él lo que define al, al ser humano, dice él, es el egoísmo. ¿no? O sea, es algo que, de hecho, uno lo, lo escucha y suena como bastante lógico, ¿no? No, mm -hmm. no, no. No, no, no, hay, no, hay, no, es un, no es algo que vaya en contra del sentido común, sino que es algo que al revés, ¿no? Nos, nos, nos toca bastante de cerca. Pero está por, bien que alguien lo haya expresado y lo haya puesto en palabras también. Eso, eh, por supuesto, y, mm. y, lo, lo, y, y lo desarrolló y, y lo explicó, lo, lo fundamentó y bueno, estableció, digamos, su solución posible, ¿no? Por lo menos desde su punto de vista. Pero... <risa> que es, gane uno de los bandos. Eh, <risa> o, o, o peor, el, o peor. El, el, la, la obra más famosa es, de, de Hobbes, la, más, la conocida es el Leviatán que justamente él, él toma la, la figura bíblica del Leviatán, como el, el ser más poderoso sobre la Tierra, justamente para hablar de, de, del Estado, ¿no? de, de su visión del Estado. Pero digamos, eh, yendo un pasito atrás, él ve en el Estado de naturaleza, se imagina ese momento en que la humanidad justamente carece de ley, carece de acuerdos, carece de orden, carece de temor, incluso de temor al castigo, y entonces los seres humanos, como son libres y en cierta forma son iguales por naturaleza, por más de que puedan tener, dice él, diferencias físicas, las diferencias físicas no valen de nada porque uno se puede poner de acuerdo y ser más inteligente y, y, y básicamente claro. matar al otro, vengarse o, o tomar represalia, pero que la libertad y la igualdad natural del ser humano ¿no? justamente lo llevan a confrontar entre sí, porque el ser humano es un ser egoísta, un ser que desea, ¿no? Y nuestros deseos se enfrentan, nuestros deseos que pueden ser ilimitados, se enfrentan a bienes limitados. Es decir, ¿no? Tenemos muchos deseos, pero quizás no tantas maneras de satisfacerlo. Esto lleva, digamos, a, a una situación en la que, digo, por ejemplo, hay un pedazo de tierra, yo quiero el pedazo de tierra, el otro también lo quiere, el otro también lo quiere. Y al no haber, digamos ninguna tercera instancia, ninguna instancia superior, ninguna fuerza superior básicamente yo voy a competir con el otro para quedarme con ese recurso de lo cual obviamente rápidamente me enemisto claro. quizás, nos pongamos, quizás nos pongamos un poquito de acuerdo para enfrentar a un tercero que está por ahí que también nos hincha a los dos, bueno, pero la, la situación es, es la misma es decir, es nuestra nuestras propias condiciones características humanas la que nos llevan constantemente a confrontar con el otro en lo que se termina convirtiendo en una especie de lo dice él no de guerra contra de todos contra todos o una famosa frase que muy muy conocida que dice el hombre es el lobo del hombre ¿no? el ah, es, de, es, es de es de, él. Es, de él, es de Hobbes, sí la habrás escuchado un millón de sí. veces eh, que que tiene Así que, que ver con este esta Así este hombre visión. dijo el hombre es el lobo del hombre. No sabía que le pertenecía exactamente este, a Hobbes. Exactamente tiene como bueno, una visión muy pesimista justamente no de, de, de, la, de la condición humana, pero no no pesimista porque el, el ser humano digamos nace maligno, sino porque si se quiere más parecido una especie de básicamente no un, un animal que se maneja por, por impulsos por instintos y que está centrado en sí mismo, en, en su egoísmo y en su satisfacción de, de los deseos, de los placeres y las necesidades. El problema es que justamente al ser los bienes escasos y hacer muchos los seres humanos, bueno, rápidamente se compite, ¿no? Y él establece, bueno, él elabora una serie de causas que justamente, en primer lugar, la competencia por los bienes, ¿no? Eh, también la búsqueda de reconocimiento del otro, incluso también la búsqueda de gloria, ¿no? Eh, o de éxito, de, de fama, de riqueza, nos lleva constantemente a una competencia que nos termina justamente enemistando, a lo que conlleva esta situación de guerra con, de todos contra todos. ¿Qué es lo que va a plantear Hobbes? Bueno, es que justamente, digamos, así como en la naturaleza humana está eh, esta condición previa, eh, digamos inalterable, porque es, es así como somos, ¿no?, eh, también dentro digamos, de, de, nuestra, de nuestra racionalidad tenemos una serie de preceptos, de principios, de leyes que obviamente nos llevan a caer en conciencia ¿no? de que el estado de guerra contra, de todos contra todos nos lleva a la destrucción, básicamente. Por lo tanto, necesitamos poner un freno. Ese freno justamente es lo que hace originar el pacto o el contrato social. ¿Qué, ¿Qué es lo que se elabora con el contrato social? Bueno, él habla del Leviatán, bueno, básicamente la figura del Estado, ¿no? De un Estado que, en, en los términos de, de Hobbes, de alguna manera conlleva un poder absoluto, ¿no? Es un Estado absolutista, que justamente concentra eh, todas las capacidades de control, de orden, de, de represión y de violencia, justamente para limitar esa libertad natural que nos lleva a la guerra, ¿no? en Hobbes aparece como muy claramente la figura de un estado muy fuerte, prácticamente autoritario, una, una monarquía absoluta, ¿no? donde el, el soberano justamente tiene el todo el poder y el derecho ¿no? de ejercer ese dominio para evitar. Justamente las situaciones de conflicto, de caos, que puedan desarmar y volvernos a ese estado de naturaleza. Este, este muchacho Hobbes, ¿dónde era nacido? ¿Te acordás? Eh, en, en Inglaterra. Ah, no, no sé, la, no, me, claro. no me acuerdo la, la ciudad. Ahí vamos, de, a, vamos entendiéndolo. De hecho... Sajón, inglés, con ya una característica este, problemática, en Inglaterra de, de, sub, de subsumisión de todo el resto de los pueblos que no son ingleses, galeses, irlandeses y demás, en una lucha este permanente dentro de la isla. Sí, sí, sí. Y entonces el tipo, claro, de ahí, este, debe estar calificando a, lo, a los otros pueblos, a los que subsumieron de esa forma. Y yo te meto así el dedo en la llaga dale, y le digo, estaba pensando en la cosmovisión mapuche, yo decía, lo confronta totalmente. Uh, sí. Totalmente. Y hablando de vuelta de lo que hablamos en el programa anterior. Del pensamiento y la filosofía latinoamericana de los pueblos originarios, sí. donde el, el mapuche no no no se plantea eso con ningún punto de no, vista, no, no. porque no hay competencia sobre los bienes, sino que ellos son parte de la naturaleza, o sea, contradicen a Hobbes totalmente en su vida práctica, no en una teoría. Sino claro. En ¿Cómo viven? Claro. Discúlpame mi... que te lo diga. No, no, está, está muy bien. Eh, claramente es. La, la cuestión de, de la fundamentación y el origen de, de la comunidad es totalmente diferente. De hecho, lo que se, se está imaginando Hobbes justamente es, bueno, somos todos átomos, somos todos individuos sueltos que nos peleamos entre nosotros, necesitamos un poder central que nos limite, porque si no nos limitamos claro, nos destruimos. Eso es lo que él pensaba en, esa, en ese tiempo. Exactamente, sí, y él también cuando, cuando escribe a, a lo que sumamos a esta cuestión tan propia de, de, de Inglaterra, ¿no?, uh -huh. Eh, él, él lo escribe como en justo, digamos, en plena guerra y conflicto eh, religioso. ¿no? Mira, así donde, que no anduve tan mal en lo que estaba pensando. Donde, justamente, la, la cuestión de, de la soberanía es, está en juego, ¿no? Y en dónde poner el acento, ¿sí? En, en, en, en la iglesia o en, bueno, el, el, el incipiente estado, ¿no? Y quién va a tener el, el poder y la potestad de organizar la, la vida de las personas. Pero sí, es total, totalmente diferente a, eh, si es a las cosmovisiones mapuches, andinas, totalmente diferente. Uh -huh. Mismo es diferente a la cosmovisión griega, incluso a la, y, y antigua y medieval, o sea por eso lo considera el padre de, de, la filosofía, de la filosofía moderna política no pero también eh, este, tipo, este tipo de, de porque, lo, cam, porque, perdón, porque, porque cambia el eje de, de cómo pensar la, la, la política siempre eso, originalmente se, siempre de alguna manera si, eh, eh, cuando uno ve la, la política antigua incluso la medieval eh, la cuestión de, de la comunidad política y la es, está es previo, digamos, ¿no? esto que yo decía, el ser humano naturalmente se organiza en ciudades, la comunidad está primero, acá en cambio lo que aparece es el individuo primero, y la política se tiene que organizar a partir justamente de la suma de las voluntades individuales y como acuerdan, entonces cambia lo colectivo, queda como en este caso en un segundo plano, mientras que digamos en la política antigua, medieval o en otras cosmovisiones, lo colectivo está en el primer plano, y en todo caso, el, el, el problema es el surgimiento del individuo, ¿no? Es como un cambio de, de eje muy, muy grande, ¿no? Que, que representa es, es, es todo este movimiento, pero que también cumple con esa función justamente de, eh, de alguna manera, fundamentar la, la soberanía y el, y el poder del Estado eh, en una época donde justamente, eh, y en ese caso, la, la política estaba totalmente subsumida a, a, al, al plano religioso, ¿no? Entonces, bueno, ahí es claro. como parte también de, de, de los conflictos. Y algo muy interesante que dice, y por ahí a Rousseau, a Rousseau mirá, lo podemos anticipar un poquito y seguirlo la, la próxima, ¿no? Podemos retomarlo la próxima. Hola, Jean-Jacques. Que Me parece que nos va a salir afuera porque, bueno, Hobbes es muy, eh, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante, porque además... A ver, no te vamos a olvidar. No te vamos a olvidar. No te supuesto. preocupes, tenemos que, estar, tenemos que estar con el sajón acá este, un ratito más claro. estu escuchándolo. Eh, porque además hay, hay algo muy interesante que, a ver, rápidamente, yo te cuento esto de la guerra de todos contra todos, de la competencia, del, del individualismo, ¿no? del egoísmo, de los deseos, los bienes son pocos. Constantemente estamos hablando de, de, de hoy, o sea, no estamos... Claro. No, no, no nos estamos poniendo como una posición eh, lejana no estamos hablando de hoy si uno analiza muchas situaciones de, de la vida actual se encuentra con esto incluso cuando uno piensa en eh, siempre no este esta especie de, de temor a la, la pérdida del orden a la falta de orden la necesidad de fortalecer de la mano dura no de, de los eh, mecanismos represivos de bueno, también estamos como en, estamos dentro del mismo universo. ¿no? Estamos en entiende. el universo de Hobbes. Estamos en, estamos en el universo de Hobbes. Y hay algo que es muy interesante que, que, que plantea él, ¿no? Es que si bien, obviamente, toda esta cuestión, esta construcción del estado de naturaleza, eh, en cierta parte, en cierta forma es ficticia, ¿no? Porque, digamos, es, es como... Se está imaginando cómo fue la, la humanidad en, en, en su primer momento. En realidad, rápidamente él eh, lo, lo señala, lo, lo señala en el texto, eh, lo puede encontrar eh, ejemplificado hoy, hoy en día. No solo en estas situaciones, como cuando hablamos de, de, de la inseguridad y las personas pidiendo mano dura porque Exacto. hay gente violando ¿no? el, el acuerdo, las convivencias y esa cuestión sino que lo podemos ver, dice él, perfectamente en las relaciones entre los estados. Cuando vos ves cómo operan los diferentes países del mundo, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Argentina, no importa, ¿no? En, la, en la arena política, eh, dice él, no hay ningún poder superior que justamente limite las relaciones entre los estados, entonces en realidad entre los estados viven en un permanente Justamente, estado de naturaleza, porque viven en una competencia permanente. Uno puede decir, sí, que hay, a ver, hay ciertos, entre comillas, organismos que supuestamente, ¿no? Median, regulan eh, las relaciones entre estados, no sabes para cómo. que no se desvande todo, pero la realidad es que justamente son, eh, no. No, no tiene el mismo poder, ni, ni tiene la misma influencia, ni tiene la misma capacidad operativa. Es decir... Es más, pueden llegar a patear para uno de los lados. Y patear para como vos, el caso de, del golpe de Estado en Bolivia y la por, OEA, por, que por se ejemplo, supone, es un ejemplo clásico. Oh, eh, oh, lo, oh, mismo La OEA dijo... No di, tendría que haber dicho en qué podemos ayudar para mantener el orden constitucional. La OEA dijo... Eh, ¿qué podemos hacer por tal? Claro. Por oh, la señora Áñez. Totalmente. <risa> oh, pe, o no sé pe, pensamos ahora en el, la, la guerra de Rusia y Ucrania, claro. ¿no? el, el lugar de la OTAN, bueno eh, y su parcialismo ¿no? a, a, absoluto. Pero además, eh, justamente, bueno estos organismos, por supuesto, además están integrados por miembros de, la, de, de las potencias centrales, por lo tanto carecen de neutralidad por supuesto pero y al mismo tiempo no tienen fuerza autónoma operativa para limitar o los no son de hecho representantes de los países nucleados claro. entonces di, dice Hobbes, y, y eso te estoy diciendo ahora no te pensaba mm. en, en 1641 ahora con el diario del lunes lo decimos la Pensaba también. en 1641 que ni siquiera existían ese, ese tipo de, de organizaciones o sea las relaciones entre los estados claramente nos remiten a ese estado de naturaleza. Justamente como no hay un poder que limite eh, a, a, a, a los diferentes países del mundo, entre ellos tienen bueno, relaciones de competencia. ¿Cuál es siempre es el gran riesgo? Por supuesto, la guerra, la guerra que se desvane todo, una guerra mundial, otra guerra mundial, un desastre, un desastre global. Y bueno. aparte que aparte que estamos hablando, sí, en ese mundo este, de capital, sí... En ese mundo eurocéntrico, en ese mundo de supremacía blanca, porque por, hay que decir por supuesto, todas esas características. Por supuesto, dentro estamos, del reparto de países. ¿eh? Estamos. estamos hablando de que la guerra viene no porque este, no, no, no encuentro la forma de hablar contigo, sino por cuestiones económicas, físicas económicas. Y, y de poder, exactamente. Y en ¿En algún momento la guerra viene porque el, porque el poderoso tiene su stock repleto y entonces como no entra por las buenas en un país con sus productos tiene que entrar a la fuerza. En otros casos uno quiere limitar a otro es decir porque no puede competir en cuanto a los productos que vende. En este caso la guerra actual y el tema del gas porque es así. Exactamente. Se arrancó pudriéndose así eh, y por eso yo vuelvo a, vuelvo a pensar. Ahí cuando ya nos falta, estamos alrededor de los 27, 26. Mirá, eh, lo, lo digo cortito, así él puede cerrar el, el, el programa. En el programa anterior este, eh, hablamos sobre pensamiento este, latinoamericano. Y que evidentemente este hombre Hobbes es un hombre, vuelvo a decirlo, supremacía blanca, una, un, este, un anglosajón, es eurocentrismo y los tipos te dicen todas las reglas políticas que tenemos hoy en día, por las cuales provocan que en América Latina, que es lo que nos interesa, no tenemos un contrato social que nos guste, ni acá, como está pasando en Ecuador, como pasa en Colombia, como pasa en Chile, como va a pasar dentro de poco en Uruguay, donde había un contrato social y lo rompió el gobierno. Eh, entonces empezás a fijarte que hay una bajada de línea del eurocentrismo Totalmente. cultural, y que nos enseñan a nuestros, a nuestros políticos, luego transformándolo en esa frase que, que decimos, ese político es un animal. <risa> este, pero que no es cierto, porque vemos pueblos originarios que te proponen un buen vivir este, y que lo, lo hacen efectivo. Ellos también en Europa tenían etnias que los poderosos, primero en el imperio romano, y además se encargaron de hacer desaparecer que también vivían como si fueran nuestros pueblos originarios, este, pero luego lo que lo que ganó es, este, eh, son los anglosajones ingleses, blancos. Esa es la verdad. Entonces tienen un formato que es sobre cuestiones económicas, mucho materialismo, mucho egoísmo, y este, pero si te hacen esa bajada es para que vos, como un cabrito, eh, sig sigas por ese sendero. No como pastores de Oriente, donde las cabras van delante y el pastor confía y va atrás. No, uh -huh. ellos van delante y te marcan el camino de lo que vos pensás. Simplemente hago esa referencia porque es muy fuerte escuchar, ver de dónde vienen algunas ideas este políticas. Políticas, sí, que, que nos acompañan y nos forman y que de alguna manera vivimos en las consecuencias de, de, de ese tipo de, Todo de tuyo pensamiento el político. Entonces, bueno, digamos, eh, es interesante traer a Hobbes justamente para, para pensar en lo, lo actual que, que suena, también para entender de dónde venimos o de dónde viene una parte nuestra. Y bueno, tenemos ahí también a Rousseau, lo vamos a, a tratar la, la vez que viene, y vamos a seguir con, con estos pensadores contractualistas que tienen mucho todavía como para, para decirnos, ¿no? Y pensar en cómo también estas diferentes definiciones de lo que es el ser humano, no estas diferentes concepciones de, de, de la humanidad, en realidad terminan estando como a la base de diferentes sistemas políticos no que terminan representando bueno, intereses de, de poder y de clases dominantes. Entonces todo forma parte de un combo. no uh -huh. Cuando se plantea, como en el caso de Hobbes, que el ser humano es ego egoísta y solo le importa la guerra y la, la destrucción del otro y, y somos lobos para otros hombres, está justamente eh, planteando una visión política que después eso se se, se, se concretiza digamos, institucionalmente. ¿no? no es en vano el punto de partida. Al revés, yo estoy definiendo cuestiones básicas por las cuales si no discutimos esos fundamentos, esa visión del ser humano, esa visión de la política, esa visión incluso de, de, del otro que están en la base, bueno, terminamos comprando ¿no? ciertos buzones y después nos la damos contra la pared. Entonces es importante, porque esto es como para analizar en, en cualquier discurso político, bueno, qué visión del ser humano está atrás, qué visión ¿no? de... de mmm, del, del Estado ahí atrás, qué visión de, de la economía ahí atrás, de la religión. no Todas esas cuestiones que eh, necesitamos pensarlas críticamente, necesitamos profundizarlas para saber en qué clase de, de sociedad nos queremos convertir. Entonces, bueno, esto es como parte de, de, o la invitación a pensar esto desde el lugar de Hobbes, que nos dice muchas cosas interesantes sobre la, la vida humana y que su visión de la política nos influye hasta el día de hoy. Y luego seguiremos la próxima con Rousseau, también eh, también podremos traer a Locke también, el padre del, del liberalismo económico, también desde estas visiones contractualistas. Entonces, bueno, no hemos superado todavía el siglo XVI, XVII, XVIII. Quizás sea momento también de repensarlo para transformar esta realidad. ¿no? La verdad que sí. Bueno, gente, como siempre, les agradecemos muchísimo la compañía, el hecho que los que sigan estos ciclos este, sobre filosofía que te ayudan a pensar en la vida cotidiana, pues también puedes pensar en la familia. Eh, la constitución de las familias tiene mucho que ver. En la constitución cuando una familia explota y ves que hay violencia dentro de una familia, también tiene que ver con el sistema de poder que se establece en una familia y que de repente rompe su propio contrato social y vos ves hechos... Este, complejos. La idea es que vos no tengas esos problemas. La idea es que vos puedas pensar con libertad. No que nos escuches a nosotros y digas, oh, Guana, qué lindo. Este, cuando lo vea, voy a hacer una, un altar este, para San Lucas y otro altar. Para... No. no. Lo que queremos es que pienses. Favor, no lo Decidí lo que se te ocurra, pero pensá vos. Mira, el fin de semana no sé cómo va a venir. Es complejo. Eh, ahora hace frío, creo que el domingo van a ser, va a haber una máxima de 21 grados, ¿qué podemos saber? Pero la cuestión es estar en familia, con tus amigos, con los afectos, pensar, es un momento complejo donde, como es una situación de emergencia, siempre aconsejo que cuando te quieren apurar, vos le decís, yo déjame que lo piense y te contesto mañana. Nos vemos gente, hasta luego. Hasta luego, muchas Chao. gracias.